Me seguís buscando y ya no nos encontramos esa porción que no se mide espacio-tiempo en el que la tarde se busca porque la noche todavía no llegó y el sol se envuelve en su luz para ver la lluvia porque el tiempo confundido se pierde y se funde en palabras que no se callan y las miradas no ven porque la distancia no se encuentra en espacios negativos y en el silencio del murmullo. Escucho voces y música sin tiempo. ¿Será la radio? Sí, es el espacio. Alguien vibra y vive, alimenta, oye, la... Y así... ...sea...